Oh, deja de tocar el tambo, ¡Mica! ya se caído. Muy buena. ¿cuánto tiempo es eh, sin hacer vídeos? Saluda a los fallos Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un vídeo de alimentación, de suplementos de deportivos. Hay varios tipos de productos, por un lado están los energéticos, por otro lado están los recuperadores y por el otro lado los complementos, los suplementos. Entonces, los, los energéticos son los que te van a dar energía. Para las carreras, para las marchas, cuando llevas ahí un rato un rato dándole y te vienes abajo, pues con los energéticos, los geles energéticos, te vienes arriba. Entonces, hay de tres tipos, se podría decir, los que son completamente sólidos, lo que son más tipo gominola. Y los que son en base geles. A mí me mamá no tengo minora. Vamos, ¿por cuál empezamos? Mira. Eh, no, pues por ese. No, ese no tengo minora. Este es para luego. Vamos a ver. Este es el de que sabe azul. Azul. Ese el más si no, no lo ven. ¿No lo comemos? Sí. Venga, va. Vamos a darle. ¡Mira! ¡Hoy ¡Oh, no verde! Voy a probar un poco. Jo, ¿Tenías al revés? Me cago en la leche. Bueno, por un lado las energéticas, diferentes sabores, eh, lima, limón, coca-cola, con cafeína, eh, de plátano, de fresa, de esto de qué es, yo que sé, de, de mango, buenísimo. ¡Fresa! No. En la tienda estamos trabajando con dos marcas, por un lado tenemos Nutri-Novex y por el otro lado tenemos Infiesport. Los dos hacen productos bastante similares. Estos son, por ejemplo, geles energéticos. La diferencia de los geles con respecto a las barritas, es que los geles actúan mucho antes, te dan una energía más rápida. Así como las barritas es una energía un poco más sostenida en el tiempo, esto <risa> va, va, va súper rápido. Mira, Longo Energy, 360. Este es de sabor Watermelon, esto es sandía. Mm. Mm. Pues bueno, toma. Mmm, qué bueno. sí? Oye, pero, mi Cachi, que te vas a poner malo mi Cachi. Hala, lo guardamos. Eso para luego, para las carreras. Y pasamos a los a los de glucosa. Estos son de glucosa. ¡Oh, no! Estos te pegan un chute que te ganas. Es mucho más porcentaje de glucosa y con esto te pones como una moto. Lo de GlucoBar pues es más o menos glucosa. Estos de aquí llevan cafeína. ¿Cualquier prueba ¿El de cafeína o el de glucosa normal? El de cafeína. Sí, el de cafeína. El de cafeína, de cafeína. Venga, toma, toma. Además de los geles y las barritas energéticas, hay bebidas energéticas. Entonces, estamos trabajando con el Longovit, el 360, ND4, ND3. Son bebidas que tienen un alto índice de hidratos de carbono. Pero también tiene recuperadores, Tienen glutamina, BCA, proteínas que te ayudan mientras vas montando en bicicleta a recuperar. Echa ahí. ¿Un poco más o qué? Sí. sí. Echa, ya está. No. No, no, no, no. Vale. Más bueno estará. Esta bebida contra más le está mucho más bueno. Mira, mira, qué rico. Quiero juguete, quiero juguete. Que no, ahora no es la hora de juguetes. ¿Qué haces? Que no, que no, que no es hora de juguetes, que estamos aquí con el vídeo. Toma, toma, David, ya verás qué bueno. Hola, está bueno, ¿qué? Sí. Toma, toma, sigue, sigue. Co, co, co. quita, quita. <risa> aparte de las bebidas energéticas con proteínas tenemos solamente sales esto eh, se, se llevaría en el bidón mezclado con agua para luego aparte comer los hidratos por aquí con las barritas en 15 días me voy al gigante de piedra una ruta de 200 kilómetros que la última vez me costó 14 horas para desayunar lo mejor es esto bolton amilopectinas o, como se llame, estos son como hidratos de carbono, pero en polvos. En vez de por la mañana pegarte una panzada de espaguetis, te metes unos viajes de esto con agua en un básico. En un y esto es como si comieras espaguetis en polvo. ¿Qué haces con la juguete? ¿Qué haces con la juguete? Toma, bebe, toma, prueba. Complementos alimenticios: magnesio. Esto es como si fueran vitaminas. Bueno, realmente, sabes. Magnesio. Esto va muy bien para los calambres, para que funcionen bien los músculos. Se toma el día antes de la carrera, por la noche. Y habría que probarlo antes porque suele dar calareras. Hay que tener cuidado porque si luego en plena carrera va todo de tripas, pues la liamos. Oh, ¡Qué bueno. Barritas en el estado un poco más sólido, no te puedes clavar una ruta de 4 o 5 horas, solamente con geles y gominolas. De vez en cuando apetece comer. Y estas barritas, por ejemplo, de plátano, de tarta de queso, de coco, de frutas, son buenísimas para ir comiendo cada media hora, cada 45 minutos. Esta, esta entra, cuando estoy solo en la tienda y nadie me ve, me la voy clavando. Toma, David. Toma, ahí. ¡Eh! ¡Trae, trae! Dame un trozo, dame un trozo, que trabaja con el entera. Me cago en qué boca hablada. Después de una ruta, después de un entrenamiento duro, tiene las piernas machacadas, tiene los músculos doloridos. Para recuperarlos y al día siguiente poder entrenar y que veas estupendamente, hay que tomar proteínas. Entonces, están las varitas eh, recuperantes, recoveries, o están en, en bebidas, en eh, lo que sería polvos. Aquí, por ejemplo, he traído barritas de las nuevas oh, de coco. Estas están brutales. Aparte de las barritas de proteínas, también, para recuperar después de un entrenamiento, las BCAAs, la glutamina, el aminoglú, van fantásticos. Toma. David, una, una glutamina. Una BCA, perdón. Toma. Una minoglu. Esto es un bombazo. Es un bloqueador de ácido láctico. Con esto no te duelen las piernas. Si puedes presar, prestar presar, presar, prestar, sin, sin que te duela. Entrenas, mucho más fuerte, más rápido y mejor. Se te encuentras como una moto. Y por último, las la conocidas proteínas. Desde que estoy con el nutricionista, todos los días tomo proteínas, porque con la alimentación no. Yeah. yeah. ¡Ay, oh